Uf, buena, buena. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo junto con nuestra página amiga aquí, String Game, para que la visiten. ¿Qué les traigo hoy en día? Les traigo nada más y nada menos que Battletoads Battle Maniacs, uno de los juegos del año 1993 hecho para la consola de Super Nintendo y cómo se llama, la segunda versión sacada en, lo, en, en las consolas de NES. En este caso, esta, esta versión fue hecha para el Super Nintendo, anteriormente había salido una para Nintendo normal, para el NES, esta fue para SNES Y... bueno, el nivel de dificultad, súper complicado, si pretenden jugar No lo hagan porque es súper brígido el juego, tal vez al principio se van a dar cuenta que es entretenido el cuento, pero después al nivel 4 ya van a estar chatos ¿Qué podemos ver en la historia de este juego? Eh... Nuestras ranas eh, fueron citadas por el doctor Telier, que era el pajarraco este, que es como el pájaro líder de la weá, como muy parecido a los tortugas niños que tienen al ratón sprinter. Aquí tienen al pajarraco Tellier, que es como súper tecnológico y él les creó ese súper helicóptero para la rana. Entonces estos buenos van como a juntarse con él ahí al, a un templo japonés, que está, el doctor está en una reunión, no sé con quién, con dos minas. Y las ranas llegan y se bajan ahí en guichuba no sé cuantito. Y se juntan, se sienten los tres ranas. Adelante hay dos minas que no sé quiénes serán. O sea, hay una morena alta y hay una de pelo corto. Y el pajarraco ahí le empieza a decir, miren, ¿saben qué, weón? Les voy a mostrar el último invento, weón, que es como un teletransportador. ¿Saben? En realidad, eh, artificial mundo de GameScape, Escape. O sea, debe ser como otro mundo, la weá es que queda la cagada y de repente se, apro se aproxima una imagen de un cerdo del apocalipsis que viene weón arriba de un dragón montado y lo primero que hace weón, es tomar a mi chico Tachoku, la hermana de Saikon no sé cuántito y le pone un palo así también y, y, lo, agarra y, y lo agarra y lo captura también, entonces se llega estos dos weón para el mundo de la, de la princesa Darkwing que es la típica enemiga de, de, de nuestro amigo Palto's Parece como un pollo esbirro de, de la princesa, weón, a decirle, ah ya nos llamo a la princesa, weón, intenten rescatarla, weón, la Dark Queen, weón, va a mantener a sus amigos cautivos, weón, y si intentan rescatarlo, eh, nunca lo hagan, jajaja ja, ja, y toda la weón. La típica historia. ¿Qué más les puedo mostrar? Aquí andamos con el manual del Balthus. ¿Mm? Un manual muy bonito de ese tiempo, donde venían, por ejemplo, venía a regalar un póster, ahí está el símbolo de los Baltoos, eh, un poco de historia, eh, qué trata el juego, de los personajes, eh, pota, eh, cómo se juega, ahí está el joystick de Super Nintendo, eh, tenemos los niveles también, eh, y ahora empieza como a mostrar los personajes, los enemigos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? ya aquí llegando casi al final del manual. Están como lo, los nombres los golpes que. Bueno, los enemigos. Claro, son como los poderes de lo, los enemigos. Y aquí salen como al, lo, los poderes de la rana. Que tenían como unos nombres como Big Box Block, Sidams Slice, Flying Band Daxes, Balance Chine. Puras weas, po. Bueno. Entonces démosle, po. ¿Qué estamos esperando para terminar Bartos Otro jueguito más para la colección del juego del recuerdo. Y lo vamos a terminar aquí. Eh, cortesía de string game también démosle bueno podemos ocupar bueno primero que todo en ese tiempo podíamos poner estéreo, mono o sin música yo lo voy a escuchar en estéreo el player 1 obligatoriamente ocupaba pimple que es la rana musculosa esa y si jugáis de dos players voy a ocupar esa rana de lente ¿Ya? y bueno, había dos player A y dos player B que era para pegarse y no pegarse entonces la historia continúa, ahí nuestro amigo va en rescate de sus dos de la mina y la otra rana y se mete al portal y aquí empezamos weón, a ver todo lo que todas esas personas esperamos todos los fans de Battletoads estábamos weón, esperando ansiosamente ...que era la nueva gráfica para Super Nintendo... ...porque ya la versión de Nintendo la habíamos jugado mucho... ...entonces, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos con esa nueva hojada arriba... ...donde aparece la cabeza de la rana muestra la vida, empiezan a salir estos nuevos enemigos. Te das cuenta que los personajes tienen mucho más detalle por todos lados, se le ven los músculos, Lo, hasta los ojos se le ve. Y qué más te puedo decir del entorno, el entorno está la raja. O sea, anteriormente sí no era un entorno muy muy bonito, pero ahora gracias al, al, al, ¿cómo se llama? a la gráfica que nos podían llegar, bueno, en Super Nintendo, mejoró bastante el juego. Lo otro que podíamos hacer como se pueden dar cuenta eh, era pegarle a dos personajes al mismo tiempo. Uno se ponía en el medio y como que. Tomen, como que uno pensaba que la rana pensaba. O sea, tenía ahí esas opciones. Bueno, se le ven todos los detalles del personaje, weón. Los ahora hay temblor y todo ese tipo, weón. Y continúa el mismo estilo de Baltos, que era. que cuando le pegaban a un enemigo se le agrandaba como el pie o la cabeza, weón, o, o salían como estos efectos de.. Ahí. Ahí se le agranda la bota A mí, en lo personal, me gustaba bastante este juego, estaba vuelto loco ¿Qué más puedo decir? La música excelente La música, bueno, así como bacanrolera y ruda, como eran nuestra amiga la rana Mira ahí No, era muy buen juego, lo admito, a mí me encantaba Y bueno, aquí ya las cosas se ponen más complicadas Fíjense que en el fondo hay un detalle muy bueno Que está... Un volcán en erupción. Y es el que nos está tirando ahora estas weas que son como meteoritos que nos están cayendo. Y lo otro que, que me, me gustaba era que como se veía la lava que iba cayendo de a poco allá en el.. En el volcán. Y el mar de lava, todo eso en una pantalla grande se veía la raja. En una pantalla grande de tubo. Aquí seguimos la mocha con estos puercos indecentes. cerdos del apocalipsis malviros vamos a hacer tira bien rápido ¿eh? no quiero no quiero perder hay que tener cuidado con los temblores con cómo se abre la, la tierra y aquí bien rápido vamos a eliminar estos ratones ya creo que vamos bien ya nos vamos a poner en medio ya vamos a hacer lo mismo con estos dos nos vamos a encuadrar y ahí está, alinear. Ahí está, alineaditos los dos para pegarle los dos al mismo tiempo. ¿eh? Me parece perfecto. Eso. Y ahora, ¿quién viene? Un puerco negro. Vamos, muere. Ya, cagó el chancho negro. Son duros, eso hay que matarlos rápido. Ya, y aquí. Más chancho negro. Y no vamos a esperar a que me peguen, sino que los vamos a rematar rápidamente. Es el otro detalle que me gustaba de Balthus, que... que los personajes que hacían como hueás como cuando los dejáis quietos. Y fíjense el detalle de los pajaritos cuando te pegan, que quedan como nada las ranas. Vamos. Ya, muérete nomás, chancho. que viene. Uh, se me ha ese puerco, muere. Ese chancho como que lo traía un pajarraco, ese pájaro nunca peleé, peleé con ese chancho, o sea, con ese pájaro. Puta, me imagino que no hay que hacer la cuestión aquí para pasarla rápido. Uf. Ya, pues muéranse, por favor. Mira, uy, oh, me mató. ¿eh? Ya, bueno, una vida a la mierda, pues weón. Bueno. No me acuerdo, como yo tenía técnica, yo, yo me acuerdo que aquí les pegaba y los tiraba, a ver... Yo me ponía acá, les pegaba ahí, pero no sé se, no se iban para el fondo, caían como a la lava Ya, muérete, weón. Bueno. Mira Está bugueado este juego No es versión... Mal. mira, y no muere Ya, ¿qué onda? Ahí no Ah, lo hacía para este lado. Les pegaba para allá y los remataba. Ah, ahí era como los mataba. Bueno, cosas que se me olvidan. Pues estoy... estoy, ¿Cómo se llama? Estoy... Puta, estoy actualizándome con Baltus, Hace mucho tiempo que no jugaba. Aquí tenéis que esperar que, que aparezca la sombreta en tus pies. Y te mueves. Ya. Chucha, se cayó la tierra. Y aquí, lo mismo, le pegamos chanchito, avanzamos y dejamos que se caiga solo Aquí creo que viene un buen volando, así, Algo me, Algo me acuerdo, les voy a decir una pura cosa No practiqué, no hice ni una wea antes, estoy jugando nomás Así que, me tengo fe A este no le vamos a dar tregua, yo no estoy ni con que me mate o me quite energía lo Vamos a matar con todo hay que darle nomás, es muy fácil, un patrón de pegarle para allá, lo hacéis desaparecer de la pantalla y después se tira para acá. Ahora, si queréis ser más choro, lo tenéis así. Le pegáis como unos combos más y todos, Unos cabezazos, esto, le pegáis martillazos y le seguís pegando y todo. Vamos a ver cómo explota. ¿eh? Ahí está, weón. Bueno, chancho de la muerte. Ese chancho sale de aquí. Ahí está la carátula, a ver si lo pueden ver Ahora por ejemplo en la carátula también salía en esta weá. ¿Por qué sale pimple arriba de una serpiente? Como que si la estuviera manejando Nunca supe que agarran serpiente cosas así Hay un nivel eso sí de serpiente Ya, aquí vamos a tratar sí o sí de hacer vida Porque necesito muchas vidas Ya... Había que ponerse acá nomás tranquilamente y voy a hacer las vías que pueda de hecho ahí ya saqué una ya vamos vamos bien cuatro ups se me fue una, una mosquita puta weón vamos vamos alejandro tú puedes <ríe> puta la weón ya qué cosas tenemos como detalle aquí le voy a aprovechar de hablar un poco a... este nivel tú vais bajando ¿ves? con ese como platillo ¿eh? un platillo flotador un aero deslizador entonces te podéis como agarrar de arriba de la pantalla y lo podéis lanzar o de los costados y podéis matar al enemigo aquí podría matarla a toda muy rápido con el aero como pudieron ver pero quiero sacar vías Chupucha. quiero sacar muchas vías con esta mosquita Puta la weá. Estamos mal weón, muy mal Un pro aquí saca como 9 vías, weón Por la chucha, que me da raya. 5, no es malo y aquí tienen que esquivar nomás hasta orilla con el aerodeslizador o pongámosle ese nombre y nos vamos, vamos a. ¿Cómo se llama? Vamos a matar todavía esta weá porque no quiero que me quiten energía. Además que si salen más mosquitas más abajo, quiero.. Quiero sacar vías, po. Porque más adelante se pone brigio y no me acuerdo bien qué anda... No sé que el nivel de la serpiente es muy brigio, weón. Eh, había uno eh, que había arriba una moto. Bueno, ahí los van a ir cachando si es que llegamos. Yo me tengo fe. Como siempre. Ya, acá cuando tiran estos cañones se ponen arriba y, y lanzan el deslizador para abajo Y van a evitar que les peguen esos ratones que salen de esos cañones Es un truquito ¿Ven? Ahí Un weón loco llega, baja así, weón, y empiezan a pegar y dicen ¿Por qué pegan los ratones? Hay que quedarse tranquilo y no arriba nomás y no te va a pasar nada El juego también tenía mucha técnica nomás No era tanto ahora si se fijan, estas ranas son ranas de pelea, Vale todo y todo el cuento pero aquí ya nos estamos dando cuenta que el juego empieza a cambiar totalmente no son como batten up todo el rato sino que es mucha plataforma, ya, aquí están las moscas y yo voy a sí o sí sacar quiero nueve vidas puta, esa mosca me cagó, weón bueno. Puta la wea, pero como, wea, puta, había sacado otra vida ahí Está como difi... Está, está diferente el juego, weón Mira Cinco, puta, con seis ya estoy tranquilo, weón oh. Mal, weón 5 días no, no sé si me sirven para terminar el juego pero vamos a hacer lo posible y aquí estos buenes están con un imán uy hay que pegarle súper rápido porque los buenos si te pegan antes te matan ya, aquí vienen como estos robots, les pegamos esos buenos tienen como ese láser que lo, lo, lo, lo apuntan hacia donde tú estás es muy fácil es cosa de manejar el deslizador aquí sale otro más lo vamos a matar también con esto para que le pegue más aquí salen dos te ponen en el medio y se pegan solitos Bueno, ahí mató a su amigo ¿No te da puntaje el, el que se maten solos o si? Sí? Ya, seguimos bajando más de estas Plantas o serpientes carnívoras que están acá Si se fijan, como que eh, Battle Mania sigue como el mismo patrón del baltos de, de Nintendo Primer nivel, estáis como en, en un lugar peleando y todo el cuento y segundo nivel está como descendiendo En el Battle de the descendía como en una aldeana En este des des desciendes como en un aerodeslizador deslizador ¿Sí? En el Dark Kai también tiene que... Dark Kai se parece más al de Super Nintendo Es bien bueno ese juego, después lo vamos a terminar Y es más rudo O sea, ¿en qué sentido es más rudo? El juego tiene mucha sangre Pimple aplasta las cabezas a, la a los ratones weón no, total, todo el rato es más brifio que, que el de Super Nintendo o el de Nintendo Bueno, aquí acabamos de pasar el nivel y ahora viene como un nivel de, de premio Que es un nivel de donde tú tienes la posibilidad de poder sacar vida Acá tenemos que agarrar lo, lo máximo posible de, de estos estos pinos que se le llaman el bowling eh, El ambiente que hay acá es como de, de juego, obviamente de nivel de bonus tenés que tratar de agarrar los máximos posibles porque al final te los cuentan y te regalan vía ahora el escenario podemos ver pinos de holo podemos ver estas cartas de naipe tablero ajedrez las piezas del ajedrez y los monos que van arriba como unas fichas de juego de la dama es como un bonus, Si aquí te matan no vaya a perder vía, no vaya a perder nada y es solamente bonus stage como un challenger también que le decían antiguamente eh, no es muy fácil, igual vamos a tratar de hacer unas dos vidas acá porque más adelante lo que se nos viene es complicado. Así que. Hay, hay un detalle que me gustaría mencionar acá. En los años 90 apareció un efecto que se llamaba layering. El layering era como lo que están viendo ustedes, más fácil decirse si lo sigue, es en pantalla hay un hay un reflejo en el suelo. Ese reflejo en el, en el suelo, eh, lograrlo en esos años en una consola de, de Super Nintendo o de Sega quizá, era, era complicado. Entonces fueron como los primeros efectos de, de brillo en, la, en, la, en las consolas. El famoso layering. Y Bantos era uno de los que había sacado ese efecto. Fíjense que la rana abajo se... ¿Cómo se llama? Se duplica. O sea, tal vez yo lo estoy diciendo así como, ay miren la weá, weón el, el detalle, pero en ese tiempo está. Bueno hay unos pinos acá también que son como unas calaveras y eso, si, si eso los tocamos nos restan, nos restan puntajes, así que hay que tratar de no tocarlos. Y aquí vienen de nuevo los ratones. Uno al medio y dos, uno al medio y dos, dos y uno al medio. Sí, es un patrón que hay que seguir. Es muy, muy fácil el leer. De... Ya, y agarramos 2 de 5 Ya, seguimos agarrando pinos de 1 Hay que agarrar lo máximo posible weón. quiero puro Sacar unas dos vías Ya, puta, no me comí el 5 Ya, vamos bien Excelente En el nivel anterior igual a lo mejor estaba viendo mucho Quería sacar 9 vías, puta Antes sacaba 9 vías, no, me podía, no podía avanzar de ahí si no tenía las 9 vías Pero es pura hueá de práctica nomás O sea Matar esas moscas, eh, lo que pasa es que hay moscas que se pegan, se pegan entre ellas de repente, entonces como que te las quitan Ya, 5, 6, 7, no malos tenemos 7 días Y ahora se nos viene un nivel que es eh, muy brígido y que sigue sí, la misma historia de los Baltos o el mismo estilo de juego Que sería el, el Turbo Tunnel Necesitan velocidad una vez más para el y todo el cuento de aquí viene un nivel clásico de los Toads que es el Turbo Tunnel. No puede faltar en ninguna historia de los Baltos el Turbo Tunnel. Eh, miren, aquí voy a tratar de concentrarme un poco. ¿Qué le, bueno, ¿qué les puedo mencionar? Turbo Tunnel, Baltos Battle Battle Maniacs versus Turbo Tunnel, Baltos Normal. El del Baltos Normal, puta, no saltáis, no te... ¿Cómo se llama? No, no caí en las pelotas y podéis ir saltando. Y en lo personal era más difícil. Era más difícil. Eh, en este nuevo de repente te caís como a, la, a las bolitas que están abajo. Y podéis saltar en unas plataformas que están escondidas ahí mismo. La gráfica, nada que decir. Porque, bueno, puta, sigue el mismo estilo que hay como adentro un cerebro. Parece, no sé qué, qué será es un ambiente extraterrestre nada más. Ya, a ver, a ver. necesito un poquito de concentración acá porque no quiero perder, al menos voy no perder una vida por último, weón. demostrar que somos buenos para bantos <risa> Un legado, uno de los juegos que me marcó en ese tiempo. Ya, aquí parece que era para acá, sí, perfecto. Y aquí se, apretamos el botón para aceptar Malte. Y nos hacemos un poquito para adelante, no la misma. Y vamos bien. Ya, dos, dos y dos. En el Battle 1 no salían de dos, salían da uno nomás. Esas esa es como. Como murallas. Ya, vamos bien para abajo. Saltamos, abajo, saltamos. Y aquí nos quedamos la primera vez y ahí es cuando tú decís, ¿qué pasó ahí? Me salvé, weón. ¿Ven? Eso no pasaba en el 1. Chucha la weá, sabía que me iba a pasar esa weá, que tonto weón Como que dije ya, me va a pasar esa weá acá Que weón más grande weón Ese tipo de errores weón son los que a mí me chocan Cuando te sabía el juego, o te acordáis de la weá y decís puta capaz que haya morir en esa weá O te te pasa weón Ups Uy ya, ahí cuando no había para saltar, tenéis que saltar a pulso nomás Por la con. Ya Voy a tratar de no, no hablar, es que puta... Se necesita concentration también, por la wea. Bueno. Y también hay que pensar que no podemos perder días, pues, aunque bueno, más adelante se va a poner más complicado Así que vamos a tratar de adelantarnos a todos los sucesos acá Eso había que hacer, pues, bueno. Ya, ya, ya. Ya, ya. Creo que vamos bien. Mm, tranquilidad. Brigia esta weá. ¿Qué quieren que les diga, weón? ¿Qué tal la velocidad? ¿Le gustó? Y ahí log logramos pasar el turbo túnel. Es lo personal este turbo túnel es mucho más fácil que el de Valtos 1 mucho más fácil ya y aquí nos tiran contra la serpiente este nivel me encantaba la música que tenía ya, este es el nivel uno de los más brigios de Valtos. agilidad todo el rato eh, puta precisión weón y tenéis que weón, tener mucha cueva para los que quieran jugar Battle no lo hagan. Este juego es muy brígido, weón. Bueno. ¿Mm? Ya, acá, puta. Vamos bien ahí. Ya ahí pasamos. Puta, pensé que ni otra serpiente. Ya, aquí estamos. Ups. Ya. Para abajo. Estoy tratando de acordarme de a poco las weas que vienen, pues wean, si me las di de choro Igual me hubiera pegado una práctica la hago de buena esta wea Vamos. Chucha. Vamos. Vamos. Ya, vamos bien. Ya, esta weas no te tocan. y acá. Ahí al tiro. Acá era el tiro para el tiro pa lado. Vamos, vamos que se puede weón, vamos que se puede weón Bien. Mm. Bien Si no hablo es porque estoy reconcentrado Detalles que les puedo decir Mucha concentración en este nivel La gráfica super buena eh, en comparación al baldos de nintendo aquí la rana es más grande todo el rato tenéis que tener mucho más cuidado con esas weas de, de punta weón concheso uy menos mal weón no me acordaba esa wea ya vamos bien y ahí, para adelante wean. ahí está ya vamos weón que se puede vamos que se puede me tengo fe me tengo fe Vamos. Chucha. Concha madre me va a caer Vamos. Bien, excelente. Uy. Ahí. Uy, weón. Bueno, Puta, yo pensé que. Pensé que iba a salir de abajo en ¿no? la madre Vamos. Y aquí no podía ocupar no chat, no podía hacer ni una wea Así que para todos esos buenos tramposos Vamos ya. ya Vamos concha tu madre, vamos ¿qué se puede Vamos weón Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ay. Con una vida, eh Con una vida parece que la vas a ser? bien bien bien bien creo que podemos el nivel de recién bonita gráfica excelente la música lo que más me gusta es la música ya, aquí weón esta weón sí que es brigida. fíjense que atrás viene un weón con una sierra eléctrica y ese weón lo único que quiere weón es partirlo en dos Chucha. Ya, aquí hay que cacharse... Chucha. Hay que ir mirando el camino, weón. Si no moví el Si no moví el Puta. Es que no puedo hablar, weón, y no, y, y no mirar el camino. A ver. Complicado, ¿qué quieren que les diga? Con ese ratón culeado atrás siguiéndome, weón. No puedo hablar mucho. acá ya, vamos vamos vamos vamos hay que mover el el cómo se llama el chucha hay que mover el joystick de acuerdo al, al camino si dejáis de moverlo de acuerdo al camino cagáis cagáis y aparte tenía ese ratón culeado atrás que te viene siguiendo, más encima hay unos hoyo y más encima te tenéis que agachar o si no chocais con una weá. Así que lo que hay que hacer es hacerla bien al tiro. Ahí. Hay que hacerla bien al tiro para dejar bien atrás ese ratón de mierda. Ahí agacharse. Fijarse bien en las señales que salen. Ya. Sorry la cara de weón que pongo para jugar, pero es que estoy más concentrado que la cresta. vamos bien creo creo ya vamos vamos que se puede coger ese ratón bien atrás saltamos excelente la agarramos ya vamos bien vamos ya bien saltar Saltar bueno, No quiero perder bueno. Hay que agacharse acá uh. Vamos Ahí viene el ratón culiado atrás Vamos que se puede concha tu madre bueno? Vamos que se puede Creo que vamos bien Atrás, que les puedo decir, hay como un valle Hay como un río Una montaña Abajo Saltar Chucha. Saltar, saltar Y la pasamos weón Uf. Bueno, el nivel de recién era brigio <ríe> En el fondo pudieron ver una, una, una, una... Un valle weón, montaña, río Y ese rodón, weón que venía detrás con esa sierra eléctrica te que quería puro partir en dos Menos mal la pasé Ya. Ya ahí que viene ahora el... Ah ya, vamos a tratar de sacar una vida. Como pueden ver es como lo mismo de antes, pero ahora es con... con dominó. Y la música también. Buena la musiquita. Vamos a tratar de sacar vía porque Niel tiene también el Yo me pregunto por qué el fondo hay como un espacio, weón. Se ven como Saturno ya. Vamos bien Lo bueno y que me siento orgulloso es que no he ocupado continuas Uy Caleta de tiempo no jugaba este nivel man. Bueno hay que ir fijándose nomás en los ratones, en los patrones que, que, que hacen los monos y. No es tan brígido así Uy, se me está... Chucha. Se me estaba olvidando comerme los... Los dominó weón Creo que cada 100, cada 100 weas te dan una vida O cada 200 te dan una vida Sí, porque delante hice 400 Y me dieron dos vías, entonces cada 200 te dan una vida Puta, con que me den una estoy feliz Puta, pensé que antes me salía esta wea de memoria, eh. Ya... Mira ahí, error Vamos, come rana, Cómete todo lo... cómetelo todo, rana Eso, eso, cómetelo en negro Vamos bien Puta, la rana huevona. puta, me fui a la chucha Saqué una vida ¿o no? Bueno, al menos saqué una vía. No queda mucho en todo caso Aquí, weón. Ah, ya. Esta es una torre. En esta torre es lo mismo que pasaba en todos los baltos. Tenéis que correr súper rápido porque hay un ratón que está contigo corriendo, rajado. Y abajo hay una bomba. El primer weón que llega corriendo abajo, gana. Y el otro weón muere. Ya, vamos. Uy, esas weas tiran como fuego. Y ahí viene el ratón. Y ese ratón weón corre igual de rápido que tú Así que tenéis que ser muy bueno corriendo Creo que tenemos vías suficientes para poder ganarle a este ratón Y que no nos pille La musiquita es como... bueno Le apretamos el TNT y cae el ratón quemado Ojalá que después no seamos nosotros los que quedamos así Ya aquí hay unas flechas que salen Esta era la torre de la muerte ya, vámonos, rajado Ups, me llegó una... y ahí viene el ratón... CTM Vamos, vamos, vamos Vamos Mira, weón, ya me... Ya me tomó la... ¡Ay, weón! Ratón de mierda, weón Vamos, vamos, lo puedo... le puedo ganar, le puedo ganar a este ratón Estoy Peleando corriendo contra un ratón, po, weón La weón rara Excelente, ya, y nos quedaría el último ratón Uy, vamos Uy, qué guay me comí ahí, chucha Uy, eso dolió Qué onda, ya, no importa Ahí está el último ratón Mira, este ratón es el más rápido, como siempre Vamos, que se puede, vamos Vamos Vamos todos. Vamos bien. Ya, uy uh. No me acordaba esa weá. Hay que mirar el suelo nomás. Hay que buscar el hoyo nomás. Uh, tarratón ratón culeado. Uh. Puta, pensé que ya me había matado. Yo creo que me iba a matar Mira, estuve a punto bueno, Pero a dónde parto? Parto todo de nuevo Ah no, este, este nivel no más parece que... O son los tres de nuevo Claro que son los tres ratones de nuevo, weón bueno. Oye, ¿no salen mis vidas? ¿Cuántos días me quedan? A ver ya. Qué raro, no. ahí aparecieron mis vidas Uy Ya, aquí están las flechas O sea, me mata un ratón y cago todo Ya, vamos a tratar de no, no morir, weón bueno, para, que, para que no... No vean toda esta weá del ratón. Es el último ratón el.. el. el... conche su madre, pues. Pongámosle nombre, ratón conche su madre. Vamos. Al menos lo bueno que cambiaron fue la música, weón. En estos niveles donde había que correr, porque en lo... lo otro, weón, puta que era pesadita la música. Ya, y ahora viene el último ya, conceptuación Chucha, aquí está esta que. Ya No quiero que me maten de nuevo a esa Tira tu fuego Y hay flecha no Pensé que hay flecha Vamos Puta, el mínimo error y que hagamos. Este es el ratón 2, el ratón 3. Mira, viene pegado a mil, weón. Buena, buena Puta, pero como, weón? Vamos, toma, conchito madre, uh. Lo logramos pasar Ya, y ahora, ¿qué tiene Ahora, zapitos, weón, the rounds, no fight, weón, weón, finish Y se ree la mina, ¿eh? Me dio miedo la cara de la mina, parece una calavera Ya Chucha A pelear con la mina Es rosadita, ¿eh? Blanquita, no está mal Bueno, aquí hay que esquivar nomás las weas nomás y pegarle A ver Ya Toma Bueno, y eso es lo que hay que hacer todo el pato aquí Esquivar esas weas que tira y pegarle No es tan complicado Un poco de técnica nomás ya, vamos oh me lo puse, y ahí quedan mis pajaritos Luego oh, bota, me quito una vía. No importa, tenemos tres, dos en realidad Y más la mato Ya, que se rabia nomás Vamos, que se puede ya, hay un, un yuncazo en toda la cabeza Oh, me comí... Que voy a tirar como una, una calavera, no sé qué, voy a hacer? Como una carita riéndose Hoy oh, me quedan dos días, man Hay que cuidarla Muérete por Dark Queen Vamos, vamos, oh... Se pone más rápida, ¿eh? como que esquiva Toma, cagó De ahí se va escapando como siempre escapa la Dark Queen Fugan eh, No sé qué hice ahí, dice yo no lo voy a aceptar esta weá, weón. la wea weá we'll get next time Nos vamos a volver a ver una próxima vez, Baltos Y ahí parece la musiquita como que lo lograste Oh bien hecho Battletoads, weón, la Darkwing weón, es increíble lo que han hecho contra ella y toda la weón Pero Mantengan la fiesta Battletoads, o sea, aguarden un poquito Veo a Silas Volmeyer en mi escáner que intenta escapar usando no sé qué weón Espérense, localizaré el destino del target A ver qué pasa weón, parece que ahora la que a es la a ver. ¿eh? Lo encontré Aparentemente man, están construyendo no sé qué wea ¡Rápido, vengan aquí pronto! Y pronto, dice pronto ¡Rápido! De ahí aparecen los dos toads que supuestamente lo terminaste dado Ahí están, chicos Súbanse al balcóptero, al, al cóptero. De allá van los otros buenos flights arrancando Abrete en pie, weón, y ponele bueno, Pimple. Pimple es el weón que maneja la weá. ¿eh? Es como el weón que el chofer. Ya, y aquí. Hay que.. Ahí estamos. Ahora, ya es ahora el toque, eh. Oh. Ya, me estoy weando. Y ahí murió. Ese va con todo Ahí sí Uy murgué weón, pensé que no lo iba a matar Está con lag mi cámara No, me, me, me, me muevo como... Como raro weón Y así los, el siniestro murió weón Y los Baltos los fue quemado y... No sé Bien weón, lo terminamos No sé qué guay se... Sí. O sea, la entiendo, pero... La traducción es muy mala. Fin. Bien. Ahí terminamos baltos Cortesía del juego del recuerdo para usted. Espero que le haya gustado, weón. Bueno. Ahí está la musiquita del final y... Bien hecho. Nos vamos a estar viendo muy pronto en otro programita de Juego del Recuerdo y acuérdense que cualquier jueguito que quieran terminar solamente ahí se menor. Un abrazo a todos y terminamos para el Toast Battle Manix. Espero les haya gustado. chao